si llegamos al pueblo, ya estamos encontrando, encontrando, a ver si hay por aquí algo que me interese, vale, munición para la pistolita que vendrá muy bien, ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Dios, ya empezamos! ¡Ya empezamos! Voy a seguir... Porque si no, no vais a ver ni el pueblo. ¡Ah! ¡Dios, me ha dolido! quedó un cepo! ¡Ya estamos! ¡Ya estoy cojo! ¡Ay, Dios! ¿A ver qué hay? ¡Ah! No falta... ¡Ay, ah, que no quiero ¡Ay, eh, quiero llegar al pueblo! ¡Quiero llegar al pueblo! ¡Ay, <risas> ah, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó! Ya llego. Agacharse no, abrí. Esto de jugar con tecla de ratón, algo se ha caído por ahí. Bueno, he llegado al pueblo, la iglesia... La quema de mi otro compañero policía Si no recuerdo mal, las gallinas ¡Parad! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! Pues ya veis lo que he durado Has muerto Pues esta es la demo VR de Resident Evil 4 Remake ¿Eh? Voy a ver si aguanto un poquito más en el pueblo Si no me matan las gallinas ¡Un forrestero! un forrestero, voy a dejarles hablar Ay, ay, ay. Quiero entrar a algún sitio seguro. Hierba, hierba medicinal. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. que hay muchos. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Ah, vamos. Adiós. Ah, oh, oh, oh, oh. Pues nada. Aquí lo dejo, ¿eh? Está todavía un poquito verde en tercera persona, sin mandos, sin controladores VR, pero es perfectamente jugable en la demo de Resident Evil 4 en PC, en realidad virtual, gracias a Preydog. ¡Hasta luego, chicos!